Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela del Tarot de Pam y en esta oportunidad vamos a ver cómo se ve aspectado en eh, cuanto a Chile y esta comisión o que se había gestado eh, desde todos los puntos de la política para hablar del tema de seguridad que, que está, digamos, en crisis en Chile y que provocó, gracias, eh, bueno, como consecuencia de los indultos presidenciales que hubiera una fracción en la, entre la derecha que es, eh, y el oficialismo. Por lo tanto, vamos a ver si se van a unir, va, va a haber un puente de unión o se ven caminos separados. Bueno, acá, acá entre esta es la carta que representa al presidente Beorit. Él se siente profundamente traicionado, se siente, eh, se, se siente que no fueron leales con él. Eh, son sentimientos que tiene muy muy profundos eh, y que realmente le ha afectado. Eh, creo que el no ha, mm, cre, lo que más, eh, más allá de, de mostrar, porque por la carta de la luna podríamos decir que él pudiera estar escondiendo información pero aquí aparece eh, una mujer, ¿no? Por lo tanto, mi forma de interpretar esto, que él se siente profundamente traicionado por la ministra de justicia anterior, quien, bueno, provocó de alguna manera que quizás no le pasara a bien los antecedentes y, bueno, y que ocurriera esta crisis de los indultos. En cuanto a la oposición. Evidentemente, no creen en nada de lo que plantea el presidente, ¿sí? Y ellos se sienten, uh, están aprovechando esta oportunidad, diría yo, de en cuanto el presidente está siendo profundamente cuestionado, tanto por ellos como en general, incluso eh, hasta él mismo, para tomar posición dentro de la política chilena. El, entre lo que se respira entre oposición y gobierno es una profunda desilusión. Son eh, por ahí procesos que cuesta que retomen, eh, digamos, las ilusiones perdidas. Pero veamos si se, se ve despertado que haya alguna especie de unión, o por ahí cada quien toma partido, ¿no? Bueno, eh, no va a ser fácil, como decía yo, eh, retomar esta, esta esta mesa de negoci de negociación entre, oficialismo y, y el ofi entre el oficialismo y la oposición eh, para ver el tema de la seguridad. Creo que por las decisiones que tomó el presidente esto se estancó. Ahora, se ve una, una mujer de, de mucha intuición que está moviendo las cartas, que, está, que va a empezar a, a mover el tablero. Eh, no es una persona de gobierno, sino que es, es una figura importante dentro de la oposición, que ella va a empezar a nuevamente como eh, a, a hacer eh, a que esto vaya arrancando. ¿sí? Eh, se va, de alguna manera, va a tomar decisiones. Mm, va a, prometiendo cosas, pero va de, de todas maneras, va a tratar de cumplirlas a, en, en su totalidad. Eh, se, de todas maneras, después de este estancamiento, sí se abren los caminos, pero yo diría que no es de parte del presidente, sino que la oposición va a crear alianzas, una alianza fuerte eh, comandada eh, quizás en secreto por una mujer y ellos van a hacer que digamos van a dar la estabilidad para que se cierre este ciclo eh, también por ahí viendo cómo se ve hacia adelante una proyección corta, como se ve en Chile, eh, yo diría que de aquí a dos meses más, se ve estable y se ve con planes de futuro. Pero yo creo básicamente porque la oposición va a tomar, eh, digamos, cartas en el asunto y de alguna manera evidentemente va a, empujar a que el presidente eh, de alguna manera deje de lamentarse y también se ponga a disposición y que sea mucho más astuto, no tan ingenuo a la hora de, de dejarse de asesorar eh, y o de también entregar este de, de medir bien los tiempos de cuando anuncia algo, de cuando eh, de cuando él manifiesta algo que le gusta o no, ¿sí? Porque el gran error que, que se ve del presidente acá en las cartas es que, si bien es cierto, es una persona que tiene mucha fuerza, ¿sí? eh, que puede dominar sus emociones a través de su mente, le, le juega un, un mal paso el tema de quizás su, su inexperiencia política y también un, que forma parte de su personalidad, de ser quizás muchas veces precipitado, impulsivo, eh, dejarse llevar por, por ese acelere constante, ¿sí? Así que, bueno, esta es mi predicción para el tema de seguridad en Chile, ¿sí? Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal, activando todas las notificaciones para que sepas cuando hago un video o cuando hago un vivo y, y respondo preguntas gratuitas y pagas. Te espero y gracias por estar. Chao, chao.